Hola, ¿cómo están? Hoy me toca resolver este ejercicio que me ha parecido muy interesante, un alumno me lo envió este día y me gustaría compartirlo acá. Dice, dice lo siguiente, el enunciado sea x sub 0 un punto de acumulación del conjunto m, conjunto de los números reales y sea la función que va de m a r y tal que el límite de la función f de x cuando x tiende a x sub 0 es igual a l demostrar que, que si a es menor que l existe un delta mayor que 0 tal que toda x que se encuentre en el conjunto m y, y tal que satisfaga esta desigualdad entonces debe verificar que a sea menor que f de x prácticamente está aquí el, la esencia del ejercicio desde a menor que l hay que llegar a a menor que f de x para toda x que se encuentra en este, en este intervalo y además en ese conjunto m y la parte b me está diciendo eh, enunciar el caso similar, caso análogo cuando, cuando un número b sea mayor que el límite. Primero cuando a es menor y luego cuando un número b es mayor que dicho límite y luego demostrar Bien, este ejercicio creo que se puede ver en un gráfico. Ya lo había hecho acá en el Desmos. Sí, aquí lo tenemos. Aquí está. Esta parábola que vemos aquí. Sí. Vamos a ponerlo un poco más grande, Ahí está. acá está el límite, acá está el x0, el punto de acumulación, y acá está la función, una parábola. O sea, cuando uno encuentra un, un punto A, un punto A de tal modo que, que, que, sea, menor, que sea menor que el límite, o sea que esté justo debajo, entonces siempre es posible encontrar un, un, un delta, un delta tal que la distancia entre x sub cero y x siempre siempre cualquier x que se encuentre en ese intervalo, ¿no? que se encuentre en cuya distancia con el x sub cero sea menor que delta siempre vamos a poderlo encontrar aquí arriba, aquí justo arriba y por lo tanto será mayor que, que el número a que el número a ha dado, o sea su imagen de ese x se encontrará aquí, o sea el f de x se encontrará justo entre l y este punto de acá más o menos esa sería la interpretación gráfica o la interpretación geométrica también se le puede llamar Vamos a ver cómo se demuestra ¿ya? Y esto es apoyándonos solamente en la en la definición del límite de una función ¿okay? ¿La definición del límite de una función que viene a ser? Claro, para que tenga sentido el límite de una función De hecho que tiene que haber un punto de acumulación Y me está diciendo de que siempre van a existir puntos diferentes de x 0 Que se encuentran en m para toda vecindad de puntos, toda, toda vecindad reducida centrada en x sub 0. Bien, entonces vamos a poner la hipótesis, ¿no? La hipótesis viene siendo, a ver, vamos a poner número 1. Número 1, ¿qué es lo que tenemos en la hipótesis? Tenemos límite, esto, límite de la función f de x, cuando x siente x sub 0 igual a L. ¿Qué quiere decir eso? Pues dice que para todo epsilon mayor que 0 siempre existe una distancia delta un, un número delta mayor que 0 que depende de epsilon este delta depende del epsilon elegido tal que el límite, o sea la, la distancia entre f de x y el límite siempre es menor que para todo para todo x que pertenezca al conjunto m y además se cumpla que la distancia entre x y x sub 0 sea siempre menor que delta bueno ese para todo lo vamos a poner acá siempre que ya está. Bien, ahora tenemos un número A, ¿no? O sea, vamos a poner acá. El número A es menor que L, ¿verdad? Sí. Y vamos a construir un vamos a tomar un epsilon a partir de estos datos. Y sí, porque acá dice que para cualquier número real positivo, ¿verdad? Así que qué tal si tomamos la resta. O sea, restamos en ambos lados. Este A menos A o más menos A, prácticamente. ¿no? Estamos en análisis matemático, debemos usar los axiomas de los números reales. O sea, a menos a, bueno, se, se va a cancelar, va a quedar 0. a más menos a es l menos a, ¿verdad? Ya está. Así que esto lo podemos tomar como el valor épsilon. Esto lo podemos tomar como la cantidad de épsilon que necesitamos. ¿Sí? Vamos a probarlo. Bien, entonces, este dado, dado épsilon mayor que 0 ¿no? con épsilon con igual a l menos a, tenemos que la desigualdad se verifica para una desigualdad sí, siempre va a existir un delta para una desigualdad como esta siempre va a existir un delta con esa característica de ahí bien, entonces tendríamos menos epsilon menor que f de x menor que L menor que epsilon. Por, esto es por la propiedad de valor absoluto luego tendríamos f de x mayor que L menos E menor que L más E pero también tenemos que L menos E es eh, reemplazando usando el valor de epsilon es así L menos A menor que F de X ahí nomás te puedes cancelar la, la L podemos cancelar L con L y solo quedaría menos menos, menos A o sea A lo demás ya no importa solamente llegamos a esto no porque ahí podemos decir y F de X es menor que L más E pero eso no tiene mucha importancia al menos no por ahora en el caso B tal vez pero ya hemos llegado a lo que queríamos hemos logrado demostrar de que A es menor que F de X ahí está acá lo tenemos A es menor que F de X ¿Lo ven? sí y es, eh, bueno, ahora vamos a enunciar el resultado análogo cuando L es menor que B. Ah, claro, de hecho que, sí, pues siempre, dado Epsilon, siempre existe. Acá habría que ponerle, ¿no? Dado Epsilon, pues, porque existe el límite, como, como el límite existe, entonces siempre va a existir el delta. ¿no? Existe delta mayor que 0, tal que, para todo, para todo X, que pertenezca al conjunto de M, al conjunto de M, y, y tal que 0 sea menor que x menos x sub 0 y menor que delta entonces siempre se va a cumplir esto ¿no? y por ende también se cumple esto porque lo de, arriba, lo de arriba es equivalente a esto y con eso queda demostrado la parte A vamos a la parte B si L es menor que B entonces existe delta mayor que 0 tal que para todo x que pertenece a M y 0 menor que x menos x sub 0 menor que delta entonces se cumple entonces se cumplirá que f de x se cumplirá entonces que aquí en vez de b sería f de x ¿no? l no bueno no es el, no es eso f de x ¿no? f de x menor que b porque si nos damos cuenta anteriormente en la primera parte digamos este habíamos encontrado esto ¿no? a menor que l ahora no encontramos encontramos algo similar o sea no un número real menor que el límite sino un número real mayor que el límite y luego y luego encontramos este, este que ese número real es menor que, el, que las imágenes ahora encontraríamos que las que las imágenes son menores que el número real primero que las imágenes serán mayores luego que las imágenes eran menores bien entonces continuemos eso también es muy sencillo o sea Supone que para todo x, ya debido a que en la hipótesis existe el límite de la función cuando x tiende al x sub 0, y eso es igual a l, entonces para todo epsilon mayor que 0 existe siempre un delta mayor que 0, tal que ya sabemos cómo es esa historia, o sea que el f de x es de menos l es menor que epsilon, ¿no? siempre que, estamos repitiendo prácticamente lo que ya hemos visto por ahí, pero siempre es necesario, Tal que cero 0 menor que X menos X sub 0 menor que delta y X pertenece al M ¿Okay? Y también, entonces dice que para cualquier Epsilon, ¿no? ya vamos a poner que sea Epsilon O sea, para cualquier Epsilon siempre se garantiza una existencia de un delta ¿Okay? Sea Epsilon igual a la resta, tenemos que tomar una resta aquí de tal modo que salga positivo Para que salga positivo pasaríamos el L a restar, o que es lo mismo L más menos L ¿no? L más menos L, vamos a escribir un poquito más clarito, L más menos L menor que B más menos L, ¿verdad? Y ahí me sale 0 menor que B menos L, B menos L, ya está, entonces este, esta cantidad es positiva, es mayor que 0, así que ese puede ser elegido como el valor de epsilon, B menos L, sea epsilon B menos L, entonces existe un, Delta mayor que 0 y ya se sabe el resto de la historia, ¿verdad? Tal que, tal que este f de x menos L es menor que epsilon, pero epsilon es B menos L. Primero lo vamos a poner epsilon y después lo vamos a reemplazar. ¿okay? Continuamos en esta otra parte. Es, eh, tenemos f de x menos L menor que epsilon. Era lo que teníamos, teníamos acá, ¿verdad? F de X menos L F sería mayor que menos Epsilon y menor que Epsilon. Vamos a aumentar acá. Okay. Luego, luego me queda escribir F de X mayor que L menos E menor que L más E. L más E ahora ya reemplazamos el valor de epsilon nos había salido dado que dado que b era mayor que l dado que b era mayor que l la resta b menos l es la que debe reemplazar al epsilon esto luego para no tener que ir al otro si me demoro un poco ahí para no tener que entrar a la, a la otra pantalla menos b menos l Ok, entonces aquí tendríamos más b menos l. Ok, entonces vamos... Acá, trabajamos Aquí no. Bueno, eso no, no tiene mucha importancia. Ya tendríamos ahí f de x menor que b. Eso acá no tendría mucha importancia porque va a quedar 2, 2l menos b mayor que... E. No tiene. Pero sí, como esto es una intersección de, de, de desigualdades digamos, solamente me quedo con uno, P puedo usar la ley simplificativa de la lógica, ¿no? cuando se cumplen dos proposiciones yo me puedo quedar con cualquiera de las dos, siempre que las dos se cumplan a la vez ya en este caso eh, me quedo con el lado derecho de la desigualdad y con eso ya queda demostrado, ¿no? por lo tanto decimos existe epsilon mayor que cero tal que para todo x que pertenezca a m menos el propio x sub cero entonces, x menos x sub 0 es men menor que delta y menor que delta entonces se cumple eso de ahí ¿no? también, si se cumple eso y eso bueno, se cumple lo de acá y con eso ya hemos demostrado la parte B en la segunda parte de, de este ejercicio vamos a ver la interpretación geométrica de este tipo de límite en donde veremos claramente para un ejemplo particular una función f de x igual a x al cuadrado, donde aparece a, donde aparece b, donde está delta, donde está epsilon, en el próximo video. No lo olviden, suscriban, compartan y comenten. Hasta luego.